Hola, bienvenido a un nuevo video de Amarres de amor para atraer al ser amado. Hoy aprenderemos a hacer un amarre utilizando limón, canela, azúcar, para que tu ser amado regrese a tu lado y te ame hasta el último día de tu vida. Por naturaleza, el limón es beneficioso para la salud del ser humano. Si tomas un medio limón disuelto en agua por la mañana, te ayudará a limpiar tu organismo y hará una mejor digestión. Pero este no es el tema ahora. El caso es que también es útil para llevar a cabo amarres de amor para atraer o recuperar a tu ser amado. Lo que vamos a necesitar para nuestro hechizo de amor es lo siguiente. Una cuchara o un cuchillo. Una copa o un vaso. Un limón. Canela. Azúcar. El procedimiento que vamos a seguir para llevar a cabo este hechizo es muy sencillo, pero si lo hacemos correctamente nos dará resultados positivos y efectivos en poco tiempo.